En primer lugar, con Juan Carlos Núñez como director de la Fundación Jubileo y por su intermedio, darle mis más sinceros agradecimientos porque fue una de las pocas instituciones que en 14 años trató de transparentar información económica. Creo que hubo una especie de autocensura económica porque todo funcionaba bien y claro, si a usted le aumentan el suelo cinco veces, tiene que funcionar bien, ¿no? depende cómo lo gasta, para ver si le llegó a sus hijos y si no se le enfermó uno, no se le cayó el techo o el muro de la casa se cayó y no lo pude reparar. Creo que el contexto en el que nos tenemos que manejar, es que desde el 21.060, el famoso decreto odiado durante 14 años y que se lo utilizó los 14 años, que esa es la gran contradicción, dio una estabilidad de 8 mil que teníamos de inflación en, en 1985 a una estabilidad que dio y crecimiento en 35 años. Si ustedes se fijan, el crecimiento desde 1985, hay crecimiento y hay estabilidad. Por lo tanto, no es ningún secreto el que tengamos nosotros un crecimiento durante 35 años y hubieron ocho cambios de gobierno, por lo tanto, estabilidad, crecimiento y ocho cambios de gobierno. Así que cuando salió este último gobierno, después de 14 años, lógicamente lo que vemos aquí nosotros es que fue un gobierno muy especial, porque en 2005 habían 40 mil millones de bolivianos y en 2015 habían 221 mil millones de bolivianos en el presupuesto de la nación. Quiere decir que hay cinco veces más plata, hay cinco veces más salud, hay cinco veces más educación, hay cinco veces más seguridad ciudadana. La verdad que se la dejo la pregunta a la población, personalmente creo que no. Por otro lado, si ustedes se fijan, esta fue la información que oficialmente entregaban el Ministerio. Por lo tanto, tenemos nosotros desde el 2005 y a partir del 2015 tenemos un problema de caída de ingresos, materias primas, entonces, pero no baja el presupuesto. Y acá podemos ver si ustedes se fijan, 14 años de anteriores gobiernos gastaron 53 mil millones de dólares y 310 mil millones gastaron 14 años el gobierno del MAS. Para hacerlo más fácil, seis veces más recursos. Eso equivale al gasto de 70 años de otros gobiernos. Entonces, no comparemos una familia que gana mil dólares con una que gana seis mil. O sea, y eso fue lo que se hizo 14 años El crecimiento económico Y ustedes pueden ver Que la diferencia en el crecimiento económico Con mucho menos dinero Con seis veces menos dinero Fue el promedio 3.4% Y acá 4.9 La diferencia 1.45 Donde se fue toda la plata Y no hubo el crecimiento En la proporción que llegaron los recursos Entonces Entonces esta es una primera falacia que siempre se manejaba. El 2005, el ingreso, y como ustedes pueden ver, al haber seis veces más dinero, el problema se traslada a lo que fue la política del socialismo del siglo XXI. Una asociación ideológica del despilfarro. Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil y nos hacen el vecindario incómodo porque tenemos muchos problemas, porque alrededor hay devaluaciones, hay aumento de contrabando por el tema de precios, y nos comienza a afectar el tema de la economía. Y voy a tocar uno de los puntos principales, la nacionalización de hidrocarburos. La nacionalización resulta que sube, del 2005, de 4.672 millones a 24.000 millones, 20.000 millones más. Pero ahí se crea el IDH, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en mayo del 2005, seis, siete meses antes que este gobierno entre, que el gobierno del MAS entre. Y el IDH fue para nivelar el gasto corriente con la inversión porque en las cláusulas y en la reglamentación de decretos y leyes decía de que el 100% iba para salud, educación, generación de empleo y camino. A partir del 2008, ese IDH se convierte en un carnaval y es como a la cita, suerte sin blanca, le pasan al Ministerio de Educación, le pasan para pagar renta dignidad y descapitalizan a los gobiernos subnacionales. A las gobernaciones le sacan más de 4.500 millones de dólares que iban a salud, educación, generación de empleo, y le transfieren los hospitales de tercer nivel. Y se los sacan los municipios que tenían cuatro veces más ingresos que las gobernaciones. ¿Y eso con qué fin? Un fin estrictamente de desinstitucionalización y manejo político de las acciones, y lo que era peor, en el tema de salud, y lo vamos a ver más adelante. Resulta que la nacionalización tuvo éxito hasta el 2013, llega a 24 mil y de ahí se cae 60% y 58%. De ahí ya no se habló más, seguían con el discurso de la nacionalización. Y aparte de esta caída de ingresos que se da, también se cae el 15% de la producción. Hasta el 2010, ustedes tenían abastecido el mercado interno por yacimientos, pero, de contrabando, entran 130 mil vehículos entre el 2006 y el 2010. Y empiezan a importar gasolina el 2010 por 143 millones de dólares. Y el gobierno se desespera y larga el gasolinazo de 80% para diésel y 78% para gasolina. A la semana tuvieron que volver pero, como había acumulado el 5% de los pueblos indígenas, desde el 2005, que no se habían distribuido, juntan el fondo indígena y el 20 de diciembre del 2010, seis días antes del gasolinazo, sacan una resolución y distribuyen, entre CONAMAC, interculturales, todo lo que se refiere a pueblos indígenas algunos, Bartolina Sisa les distribuyen de a 350 millones en proyectos. No sabemos si era para apoyar el gasolinazo, pero fueron los únicos que apoyaron el gasolinazo. Hasta que se dieron cuenta de que no caminaba media vuelta para atrás, quisieron retroceder en el tema de la resolución del Fondo Indígena, pero ya habían distribuido en proyectos 1.159 millones de bolivianos. No sé si eso costó el apoyo al gasolinazo, pero cuando quisieron sacar y no anular la resolución ya no los dejaron y ahí tienen el problema del fondo indígena, en que se aplican proyectos que no tienen ni siquiera una incorporación en el presupuesto general de la Nación y sobre todo que no cumplían con lo establecido en el Sistema Nacional de Inversión Pública y a los pueblos indígenas los dejan sin ese recurso que la ley pagaba una deuda histórica del 5% del IDH. Y resulta que al directorio, a todo el directorio, se le ocurre que también deben autorizar la transferencia de empresas a, a cuentas privadas. Entonces, aquí se convierte en un problema complicado el 2010, porque tienen que retroceder y a partir de ahí una medida que servía de ajuste, lógicamente no la pueden hacer otra vez, porque creó un problema que casi le cuesta la salida al gobierno. Y lo que es peor con esto, que no se toman las previsiones y no hay ninguna, ningún aumento de lo que son las reservas, la, las reservas de hidrocarburos, como para poder garantizar el tema de convenio. ¿Qué se tuvo que hacer? En cuanto toma posesión la presidenta Yanine Áñez, y eso gracias, no voy a repetir al pueblo boliviano, los jóvenes, que sin los jóvenes definitivamente esto no hubiera podido pasar, porque creo que las personas mayores habíamos entrado en una zona de confort, pero los jóvenes nunca van a entrar en una zona de confort, y las mujeres tampoco. Entonces, creo que ahí está el éxito de todo lo que sucedió en un cambio. Y aquí… Lo primero que hace la presidenta es hacer contacto con Brasil y trabajar directamente en una solución estructural. Si seguíamos con el convenio con Brasil de 30 millones de metros cúbicos de gas, este año estaríamos pagando 50% de la renta petrolera o de lo que le enviamos a Brasil en multa. Y se hace una negociación rápida, gracias también hay que agradecer al gobierno de Brasil, y bajamos a 19.25%. El, el, la nominación de exportación. Con eso, esos 10, 10 millones de metros cúbicos de gas ya no es obligatorio, perdemos el tema, ganamos la posibilidad de no pagar esas multas y se estabiliza el ingreso y la provisión con Brasil. Ese tipo de medidas rápidas del gobierno eran las que anteriormente no las podían tomar por un tema estrictamente de gestión política. Primero había que pasar, preguntar si no afectaba políticamente y con Argentina ahora cambia, hay un enroque ahí político. ¿no? Entonces, Argentina igual necesita del gas de Bolivia, por lo tanto en algún momento nos tendremos que sentar, somos vecinos y la parte de relacionamiento internacional es que Bolivia se va a relacionar con todo el mundo. Cualquier país que quiera tener relaciones comerciales con nuestro país, está abierto porque tenemos un potencial productivo muy grande y tenemos que aprovecharlo. Por lo tanto, ¿por qué estudio y presento esto? Porque de aquí dependen 370 instituciones públicas, universidades, municipios y gobernaciones. Y sin embargo, a las gobernaciones le sacan el IDH casi 91%, y a universidades, municipios y gobernaciones, aparte, le sacan el 12%, el 2016, que es cuando baja el nivel de ingreso, para crear un fondo de exploración y explotación. Cuando habíamos tenido cinco veces más plata y no se creó ningún fondo de reserva, tal como hizo Chile, por ejemplo, cuando subió el precio del cobre a partir de cierto nivel, va creando un, va creando un fondo de reserva. No se hizo absolutamente nada y a los pocos que tenían terminaron sacando la plata. Cuando cayó el ingreso y lo tratamos en el pacto fiscal, el gobierno dijo no, Aquí no hay que hacer nada, nosotros no vamos a dar nada, por lo tanto, la política sigue. Porque era la discrecionalidad hecha realidad y una desinstitucionalización total de la hacienda pública. Y como tenían todo cooptado, entonces, lógicamente, era difícil la negociación. Entonces, ahora sí vamos a tener que entrar a un pacto fiscal. Estamos sentando las bases para comenzar a discutir, porque el 2009 sale la Constitución Política del Estado. Todo Gestión política, nada de gestión económica. Por eso cuando vemos a alguno por ahí diciendo que la estabilidad que hemos tenido 14 años, vamos a ver dónde está. Esa constitución tiene 101 artículos de derechos, pero nadie sacó el costo de esos derechos. Y por eso es que tenemos en este momento sobredimensionadas las demandas sociales. Y aparte de toda esta bajada de ingresos, el gobierno en el último año, para asegurar la reelección, lógicamente lo que hizo fue firmar convenios de todo tipo. ¿Y dónde empieza el problema de la parte económica? A partir del 2014, que empiezan a caerse los ingresos. Y hay la decisión de romper con la Constitución, que dice que solo se puede en dos periodos. Eso es lo que dice la Constitución, un artificio legal por ahí, que no cumplía el... el ese periodo ya estábamos en 14 y en la desesperación entran al fraude, lo cual ya no aguantó el pueblo boliviano. Porque con eso se iban a 19 años sabiendo que eran 10 los que determinaba la constitución. Ilegal desde todo punto de vista, como ilegal también fueron todas las actuaciones que vamos a ver más adelante. La eficiencia de yacimiento. Lo que les decía, el 2010... Hasta el 2006 teníamos 544 millones, pero ahora estamos en 5 mil, 10 veces más. ¿Dónde está la eficiencia de yacimiento? Entonces, se ha tenido que trabajar ahora en todo lo que corresponde a, al bioetanol y también traer crudo para bajar esta subvención que creo que se va a poder controlar, porque es otro de los factores que vamos a tener que controlar y ya se están tomando las medidas y seguramente vamos a hacer un programa serio de exploración y explotación para mantener los niveles de producción. Conclusión, siempre habían los gobiernos neoliberales, ¿no? que manejaron la mala plata, se la llevaron, o sea, bueno, ahí está un ciclo, desde el 2000, gobierno neoliberal, donde no había cinco veces más ingresos, es la parte verde, y tuvieron un déficit fiscal alto. Y el superávit que se tuvo, que no es mucho por el despilfarro que hubo en los años del 2006 al 2012, porque el 2013, porque el 2014 empieza el, el déficit, vemos que es el mismo comportamiento. Pero en el verde, que eran los neoliberales, no había precios cinco veces más alto, aquí sí había cinco veces, no se creó ningún respaldo y lógicamente tenemos un déficit que fíjense ustedes, fue subiendo 3.4, porque es lo que les digo, a partir del 2014 ya no interesó lo que pasaba en la economía, era gastar, gastar y gastar. Y lo que hacen directamente es seguir con lo que corresponde al déficit. En detalle, cuando comienza el déficit, fíjense ustedes, el 2013, teníamos un superávit de 4.5, pero esto es entre enero y octubre. Y entre noviembre y diciembre aumenta 3.8 el déficit. O sea, ya empieza un manejo estrictamente político, ya no le interesa si hay o no hay, si hay eficiencia, de cualquier manera tienen que seguir gastando. ¿Por qué? Porque en el plan político, fíjense ustedes, el 2015, había un superávit entre enero-octubre y noviembre-diciembre suben 7.3% el déficit. ¿Y por qué fue eso? Porque el 2016 venía el 21F. Y le entregan plata a universidades, municipios y gobernaciones 30% adicional entre agosto del 2015 y abril del 2016. Y las empresas pues empezaron a gastar porque pensaron que era tema de producción, hicimos la observación, cuidado, que esto no es real, y como que pasó el 21F, perdieron y a partir de abril disminuyeron ese 30% de todas las instituciones públicas, por eso la ejecución del 2016 es la más baja de toda la historia. Entonces, eso es un manejo discrecional de la hacienda pública en función a lo que es un objetivo político lo cual distorsionó todo el funcionamiento del país. Y el 2017, siguen en la lógica, 4.2 entre enero, octubre y noviembre y diciembre, 3.6. O sea, casi lo mismo, la misma ejecución y aumento del déficit en 10 meses, que de dos meses, seguramente para mostrar de que todo estaba bien, que había crecimiento, en fin. Entonces, eso se llama una contabilidad creativa que si la tuviéramos todos nosotros estaríamos mucho mejor. El 2017 llegamos a 7.8, el 2018 4.2 y otra vez entre noviembre y diciembre 3.9, va a 8.10. Y hasta octubre del 2019, enero, octubre, 5%. Si hubiéramos seguido la tendencia aquí estaríamos en 9.5, 10, porque hubiera seguido el mismo despilfarro. Si no hubiera sido que el pueblo boliviano dice basta, toma la señora Yanine Áñez y la instrucción es reduzcan todo lo que se pueda sin afectar el circulante y la estabilidad. Y es lo que se hace, bajamos a 2.7 y estamos en 7.7. La primera medida es no mejorar, sino parar el deterioro que ellos definitivamente nos estaban llevando a Venezuela. Y si ustedes ven en Venezuela, son cuatro millones de venezolanos que han salido del país y no interesa. Y el mundo también lo mira absorto dice, sí, salieron cuatro millones de venezolanos que están en todo el mundo. Ah, pero el lío es para el vecino, para Colombia, para Ecuador, para Perú, también para Bolivia, porque algunos se vienen acá. Entonces, lo que se hizo fue cortar todo lo que son los gastos superfluos y ya ellos identificaron problemas para el 2000, ya este tema ya complicaba mucho y se nota que también iban a seguir haciendo política. Diez, diez ministerios tenían un artículo que decía, se autoriza el gasto en pasaje, gastos de viaje y estadías para servidores no públicos, o sea, quiere decir que cualquiera podía entrar en la lista y venir a algún evento que hacían en el Chapar o en algún lado, pagado por el Estado boliviano. Diez ministerios tienen ese artículo. O sea, que la jauja iba a seguir, si no era que las pititas y el pueblo boliviano y los jóvenes dicen, basta, queremos ver qué está pasando. Y el otro problema también es que hay en la disposición transitoria cuarta, Dice que entre el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se podrá revisar y evaluar las instituciones que hay, porque lógicamente las empresas tienen un déficit bastante alto, no cumplen con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, por lo tanto, sus resultados también tienen mucho de cosmética financiera. Aparte, resulta que con todas las medidas que se toman, el déficit, de la balanza comercial comienza a subir 921 mil millones hasta 740 Porque aquí aplican una política, y perdonen la palabra, cavernaria De cupos de exportación Si usted, 20% de la soya, cubre su mercado interno ¿Por qué tiene que depender de un burócrata que le diga Si sí, puede sacar su producción cuando es excedente? Eso consideramos hecho un cálculo que hemos perdido en 11 años más de 4 mil millones de dólares por esa burocracia y porque los cupos también, seguramente, no me consta, tendría su precio pues, ¿no? Entonces, no le importaba si perdían, no perdían y la otra es no considerar que de Bolivia el tema de la logística es complicada para salir al puerto, si se atrasa dos días, hay que pagar estadía, o sea, creo que ahí fue una política que no permitió tampoco la, moder la modernidad que se da en este momento, porque usted por Internet puede cerrar un negocio y comenzar a manejar el tema de su exportación. Le doy el caso paraguayo. Ustedes ven cómo ha crecido Paraguay, la, ha bajado la pobreza bastante, y en 20 minutos usted tiene, desde el momento que plantea, dice, voy a exportar tantos kilos de carne, va en este container número uno en 20 minutos tiene la respuesta autorizando la salida. Entonces, lógicamente aquí, como no les interesaba la parte económica, les interesaba el control de la parte económica, lógicamente eso nos creó un problema. ¿Qué ha hecho el gobierno actual? No estamos liberando del todo las exportaciones, lo que estamos haciendo es flexibilizar y dar la posibilidad de que el empresario pueda acceder a los mercados con más facilidad no hay el cupo de exportación, puede hacer los negocios, siempre y cuando también garantice el mercado interno. Porque la otra variable que se nos disparó en los días, de, en los días del, del paro y aquí sí vimos la verdadera cara del anterior gobierno, volaron 200 metros de ducto, dejaron 40% de la población sin gas, y no les importó, y no dejaban que entren los de yacimientos a reparar el ducto. Cortaron los alimentos con los bloqueos y cortaron el combustible, y por metro y medio no estalló Sencata, se y eso de acuerdo a los informes podían haberse llevado más de 250 mil vidas del alto porque entraba en toda la red de gas. Cuando se llega a esos extremos, nunca había pasado que el, vuelen el ducto, en 30 años que tenemos ducto. Entonces, yo no sé la desesperación de quedarse en el poder a cualquier costa, no les importó quién comía, si comían, si tenían combustible, si podían moverse. Y aquí un homenaje realmente impresionante para La Paz. que aguantó todos los días, los 15 días del asedio. Esto ayudó a recomponer mediante las medidas que se pudieron tomar, porque la presidenta, me acuerdo en una reunión, dijo, bueno muchachos, aquí no hay otra que la política de problema-solución-teléfono, problema-solución-teléfono, y así fue como operó todo el gabinete y los que nos tocó estar bailando ahí. Por eso el homenaje a La Paz, porque definitivamente cuando veíamos las colas de combustible por combustible para cargar 100 pesos, cuando veíamos que el pollo costaba 100 bolivianos, era realmente admirable. Y gracias a eso también es que tenemos lo que tenemos ahora. La inflación se subió casi 1.70 en ese mes de noviembre y deflacionó, o sea, bajó porque se, se normalizó todo a uno en 1.51 y estamos con una inflación de 1.47, que es lo que cuando funciona bien el país no tenemos problemas, porque Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, todos tienen la parte de alimento, la mayor parte cubierta, 70%, 80% está a nivel nacional. Y eso no hay que perder, esa capacidad que tiene, porque siempre digo, si Venezuela hubiera tenido Santa Cruz no estaría muriéndose de hambre, o un grupo privilegiando, haciendo lo que hace. Entonces, ese tipo de medidas fueron las que de una u otra manera han estabilizado, y el tema de producción está en Santa Cruz, sobre todo, buscando nuevos mercados. Y en esta apertura... También está Estados Unidos, que va a colaborar otra vez, porque cuando se cortó el ATPDA, pues en ATEX todas esas se vinieron abajo y no digamos la otra de tecnología, ¿no? que las, los obligaban los municipios a comprar las computadoras para mostrar utilidades. Entonces, se está negociando con Estados Unidos eh, tarifas preferenciales y se mantiene el, el mercado de China porque en este momento están aumentando las demandas por la carne de Santa Cruz y creo que también puede entrar el beni en esta situación. Entonces, todas esas medidas van a ir nivelando, creemos nosotros, el déficit que se viene presentando en balanza comercial. Le aumentan cinco veces el sueldo o seis veces. Y me voy al banco a prestarme cinco veces más plata. Ya esa es la aberración más grande. Porque si uno tiene un aumento de cinco veces, lo que hace es pagar su deuda. Al menos, eso lo hacemos todos los que tenemos un sueldo, tenemos una vivienda social, de alguna manera. Y encima, hay una condonación de aproximadamente 60% de la deuda. Y bajan los intereses. Por lo tanto, ahí vemos también la irracionalidad en el manejo de un endeudamiento que no sabemos dónde iba a parar. Y aunque hemos visto en algunos programas y proyectos de dudosa rentabilidad, lógicamente que en algunos casos estamos viendo de que ha sido un aumento sustancial. Aparte, hay que dejar claro que todavía tenemos margen para el endeudamiento. ¿ya? No pudieron echarle mano a todo, pero como acá era más difícil, porque con los organismos internacionales usted tiene que tener estudio de diseño final, hay supervisión, hay fiscalización se fueron al otro lado, que lo vamos a ver posteriormente. Esta es la distribución que tenemos del presupuesto, ahí podemos ver nosotros cómo estamos aproximándonos ya, los únicos que manejan un saldo positivo, digamos, en este caso, es el orden del Estado, porque aquí está el SIN, está aduana, están todas, pero las empresas públicas ya estamos casi en el nivel que hay que tomar algunas medidas, las instituciones de seguridad social que ustedes pueden ver es un 4.7 el tema de gasto porque el tema de salud ningún gobierno lo atendió. Esto no fue solo de los anteriores que tenían cinco veces más plata, ningún gobierno lo atendió y vamos a explicar en este momento qué estamos haciendo. Entidades descentralizadas también tenemos un 5.3 de, de ingresos, 17% de, de egreso. Lo mismo en las entidades territoriales autónomas, 5.2, 13, aquí porque hubo una política restrictiva total en el tema del marco legal. Y las universidades públicas que de 1% ejecutan 3. Y aquí hay un dato muy preocupante. De cada 100 estudiantes de las universidades bolivianas, se gradúan 7. Eso amerita que las universidades hagan un trabajo a conciencia y vayan mejorando, porque a este paso... Sacar un estudiante, que es el 7%, puede estar costando igual que cualquier universidad de Estados Unidos o de cualquier otro lado. Y como dice Juan Carlos, esa es la ventaja de ser gobierno de transición, yo no voy a ser candidato a nada. Y lo único que podemos hacer para servir al país y al nuevo gobierno que venga, es transparentar las cifras para que se pueda elaborar un buen plan de gobierno. Acuérdense ustedes en la última campaña, ¿qué partido presentó un plan de gobierno? Ninguno, eran puro, yo creo, frases, no eran ni siquiera planes de gobierno, y eso sucedió con todo, porque todo el mundo decía, no, todo está bien, es que si uno ataca la economía, queda mal, entonces... Lo que vamos a hacer aquí con jubileo y todas las instituciones y el pueblo boliviano, y es la instrucción de la presidenta, es transparentar el tema de las cifras. Esta es la distribución de, del dinero y un tema fundamental, la salud. Con cinco veces más plata, con cinco veces más deuda, la cobertura financiera para la salud solo alcanzaba el 49% de los bolivianos. 5.6 millones de 5 a 59 años trabajan con la salud de bolsillo, si tiene plata se cura y si no, se muere, porque también hay un error cuando uno va a las encuestas y dice, oiga, ¿qué quiere usted para su barrio? Ah, quiero pavimento, sube la casa, sube el terreno, el auto no se arruina y en la primera enfermedad vende el auto, vende la casa y bueno, también el terreno. Entonces, para poder solucionar o bajar un poco el, y poder cubrir parte del financiamiento, la presidenta hizo lo siguiente, instruyó de que se acababan los programas, programitas, que tenían nombre y apellido, cada uno tenía su proyectito por aquí por allá, ustedes veían que había de todo, y el eje ordenador presupuestario es el Seguro Único de Salud. Vamos a tratar de ordenar en el tema de ítems, porque también hay en los sedes y en todo lado, la parte médica, hay en ítems de médicos, tenemos también contadores, tenemos otras profesiones y eso amerita hacer eh, un verdadero trabajo de auditoría y determinar claramente que la plata de salud es para salud. No puede ser que el gobierno boliviano siga como está en este momento. Entonces, se han garantizado el 10% del tema de salud, que muchas veces se ejecuta el 75% el 80%. Entonces, vamos a tratar de que se cumplan todos los programas. Y si ustedes se fijan, construcción de hospitales, postas, de, hay de todo en el país, pero sin equipamiento y sin médicos, entonces hay que trabajar en la provisión. La coparticipación tributaria, que es la que en algún momento se tocó, es esta y 30% va para educación, para salud 11, pensiones 18%, policía 6% y fuerzas armadas 6%. Administración central 3, 20% municipios y universidades públicas 5%. En el tema de pensiones, la gestora durante nueve años se ha gastado cualquier cantidad de plata. Y en algunos casos, habían sueldos de un millón de consultores. Y se contrataron, primero, una compra de software, 5 millones de dólares, pagaron tres, estamos en arbitraje, no apareció el software. Y cuando estábamos, cuando tomamos posesión, aparece una licitación también que habían empezado y firman el contrato el 22 de octubre, o sea, dos días después de la elección, donde ya había el problema. Entonces, la empresa dice, somos empresa seria, una empresa seria cuando ve un conflicto de estos, no firma un contrato, salvo mejor parecer. Entonces, inmediatamente instruí que se haga una auditoría y hemos cortado, era 10.9 millones de dólares. Y en un artículo determinaba de que se iba a entregar el software, pero en otro decía que era un licenciamiento y que había que pagar un costo que era, si no me equivoco, tendría que revisar, 1.600.000 dólares por año, 68 millones de dólares en 40 años. Se cortó, vamos a entrar a arbitraje, no se ha pagado ni un, ni un peso y se está haciendo auditoría a todo lo que es el, el proceso. Sabemos siempre que las empresas van a reclamar, pero creemos que ahí teníamos 15 millones de dólares que se iban a perder, y no queda ahí. Sin tener el software, porque ya el anterior había dicho que iba a entregar, compraron 3 millones de dólares en equipos. Por lo tanto, la instrucción de la Presidenta es que cuidemos todo lo que son los fondos de pensiones de los jubilados, porque también me incluyo. Cuando yo daba las las charlas en Santa Cruz y veía de universitarios, decía, muchachos, yo ya estoy cobrando parte de mi jubilación, y le dijo con el más ustedes no van a ver ni un peso al paso que vamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es ordenar y comenzar a buscar nuevos rumbos para esas inversiones y modernizar todo lo que es y subir la rentabilidad, porque en este momento ya estamos en 1, 1.5 y eso es, un problema complicado. Entonces, de esa manera es que vamos a seguir manteniendo el tema de coparticipación, pero yo creo que amerita un pacto fiscal que seguramente lo vamos a implementar, o vamos a dar las condiciones para que el nuevo gobierno tenga todos los elementos de juicio para poder tomar otro tipo de medidas. Y fíjense ustedes cómo se manejaba los aumentos salariales. Aquí se inventaron el 2013, porque era cuando más plata había, el doble aguinaldo, porque venían los aumentos salariales que coincidían generalmente con la fecha de elección. Habían elecciones y había aumento más alto. Si ustedes se fijan, aquí 18%, la elección fue el 19-10-2014, 16.8% el 2015, más doble aguinaldo porque venía el 21F, lastimosamente para ellos el 21F fue fatal y no se pudo. Aquí también hicieron otro aumento, ya aquí les quedó muy cerca, ya no hicieron el aumento, pero si se fijan, todos van relacionados con el tema político. ¿Cuánto fue, cómo fue el aumento? Ese es otro aspecto, en algunos casos, si ustedes se fijan, cuando vemos la inflación al año previo, tiene una cierta relación que se va dando con el tema inflacionario. Entonces, también la hacienda pública en función a las elecciones. Esto es lo que tenemos de las entidades territoriales autónomas. Miren cómo van bajando de 29.000 el 2013 hasta el 2020 que tenemos una proyección de 19.316 y las competencias iban aumentando. Entonces, por eso es que es necesario, creo, entrar en un tema de pacto fiscal. Las recaudaciones tributarias del 2005 al 2019. Y algo que hay que ser conscientes, que a pesar de, las, de los eventos que sucedieron en el 2019, se han cumplido con las metas del Presupuesto General del Estado, por eso es que el tema de ingresos está controlado. La inversión pública. Aquí yo creo que hay que despolitizar todo lo que son los proyectos de inversión pública. Uno, el litio. Potosí viene perdiendo oportunidades desde 1993, cuando a Jaime Paz iba a firmar un convenio con la Litco, vino el MNR y le dijo, no, le hizo problema, movimiento de gente y no se firmó. Si se hubiera empezado en ese tiempo, otra, otra cosa sería la historia de, de Potosí. Vinieron el año pasado los alemanes, apareció por ahí un un iluminado que dijo que no se podía, que no este. Se hizo un primer decreto donde era una especie de sociedad anónima mixta y que también por el tema político y las presiones se volvió a anular. Si seguimos en esa línea de politizar los proyectos que corresponden a rentabilidad segura, en las condiciones actuales no se va a poder, porque nadie viene a poner 1300 millones de dólares que se la administren y le digan que le van a sacar el 50%. Hay que, ser un hay que hacer un trabajo técnico, establecer las condiciones, porque en Potosí, después del litio, hay que comenzar a buscar otro tipo de proyectos que permita bajar ese 70% de pobreza que se tiene en este momento. Entonces, ¿qué hicieron con la inversión? Hasta acá tenemos un control y de aquí empiezan, mi teleférico, en de ABC, pero con recursos del Banco Central. Y aquí hay una discrecionalidad también en el tema de los créditos, porque no hay una fiscalización y no hay un control. Se están en este momento buscando readecuar, hacer un seguimiento y reconducir en caso de que así suceda. Entonces, y si ustedes se fijan, hasta el 2015 tenemos... Hasta el 2016 tenemos alto el tema de inversiones, de ahí va bajando, pero consideramos que con las gestiones que vamos a comenzar a hacer para proyectos específicos, este monto de inversión pública lo podemos ir subiendo. Creo que hay que revisar estos proyectos, hay que revisar el tema de las empresas públicas y sobre todo liberar el tema de la economía y que tanto los mercados de Estados Unidos, de China, y todo lo que sea gestoría, vía Ministerio de Relaciones Exteriores y todo lo que es el sector privado, al que también hay que, darle, hay que darle su mérito. Han estado muy presionados durante 14 años, muchas veces irracionalmente. Una de las primeras declaraciones fue que el Servicio de Impuestos Nacionales no podía seguir chantajeando a la gente. Había por ejemplo, tiendas chicas, eh, algunos negocios pequeños, que terminaron cerrando, porque defin definitivamente las multas más las UFB y no había dónde defenderse, lógicamente que ha inform informalizado la economía. Y uno de los retos es la formalización de la economía. Estamos con 30% de formalidad económica y un 70% que es informal. Entonces, 30% paga impuestos y el 100% demanda servicios es una ecuación que no cuadra y hay que corregirla. Pero hasta este momento, el tema de estabilidad, sobre todo cambiaria, no tenemos eh, previsto ningún cambio, se va a mantener y también el tema de los bonos se los va a mantener, que los bonos que son transferencias en efectiva condicionadas. Vienen desde antes y en Latinoamérica vienen desde los años 95, si no me equivoco, y aquí empezaron con el bono sol, que ahora le dicen renta dignidad y le cambiaron, y encima confiscaron recursos a las gobernaciones para pagar el, el, el bono de la renta dignidad, cuando antes la pagaban las utilidades de las empresas capitalizadas. Entonces, aquí hay una gran contradicción, cinco veces más ingresos que se tuvo también en petróleo, no se creó un fondo de reserva Y lo que es peor, le sacaron a Universidad de Municipio y Gobernaciones y encima le traspasaron las competencias de pagar el tema de renta dignidad a las personas de la tercera edad. Entonces, esa desinstitucionalización de la hacienda pública en función a los deseos simplemente de algunas personas, y el último caso que doy sobre un caso emblemático es el de la planta de urea y amoníaco de Bulobulo Bulo. Por una decisión política Que decía que había que distribuir Las industrias en distintos departamentos No se la puso en Santa Cruz Porque Cochabamba no tenía Y le aumentaron 70 dólares por tonelada de transporte Desde Bulobulo Bulo a la frontera Que es el principal mercado Por Bulobulo Bulo no pasa el ducto No pasa la vía férrea y ahí vieron el tema del negocio de CAMSE, que al final terminó en nada para hacer el ferrocarril, que si hubiera estado en Puerto Suárez o también como, como se pensó en algún momento en Villamontes, pero no ahí donde está, es una inversión de más de 1200 millones de dólares que en este momento, después de muchos años, tenemos un ingeniero petrolero de presidente de Yacimientos, porque ahí iba iban otras profesiones y lógicamente ahí está el desastre que estamos viendo. Entonces, ese tipo de proyectos que se manejaron con criterios estrictamente políticos y si no hubiera sido la llegada de la presidenta Yanine Áñez, tenían la planta de polipropileno, la iban a licitar con dos mil millones de dólares y no hay mercado por ningún lado. Entonces, creo que lo que se está haciendo en este momento es tratar de controlar todo lo que es gasto superfluo, trabajar en lo que son los proyectos de inversión, de impacto apreciable inmediato, equilibrar con desarrollo humano el tema de salud y también vamos a tener que entrar a trabajar con organismos internacionales, aquí veo algunos amigos y amigas, para buscar los mecanismos de dar continuidad y sobre todo generar un fondo que le permita al nuevo gobierno establecer políticas ya más de mediano plazo como es el próximo como, como es la próxima elección del 3 de mayo. Hasta ahí el gobierno de transición habrá cumplido con la estabilidad y sobre todo la transparencia de la información para que las decisiones que se tomen más adelante sean las más adecuadas. Muchísimas gracias. Como gobierno de transición, ¿qué temas consideran agendar hacia adelante para que los candidatos planteen propuestas. Creo que este es un tema central, ¿no? ya habíamos hablado de aperturar un espacio de diálogo, tal vez con conversatorios más internos, no públicos, con asesores, expertos en economía de las candidaturas, para que tengan toda la responsabilidad de plantear en los programas de gobierno a futuro. Ministro, esa es la pregunta. A ver, yo creo que la coyuntura internacional que tiene el país en este momento es favorable. Hemos tenido una apertura por parte del, del mismo Estados Unidos, los organismos internacionales y sobre todo el potencial productivo que tiene el país. Estamos viendo que yo creo que hay que abordar de inmediato el tema de los incentivos a las exportaciones. El mercado chino, todos lo conocen, si entramos ahí con carne con carne bovina, vamos a tener que dedicarnos al pollo, porque el consumo puede ser muy grande. Entonces, es un mercado y un potencial que tenemos que aprovechar. Primero, cambiar la matriz de lo que es ya petróleo, de lo que es el tema de, de minería, porque en los dos tenemos problemas, los dos sectores yo creo que hay que abordarlos seriamente. Hay que despolitizar el sector minero. El sector minero, yo creo que el nacional paga muy poco con relación al sector privado. La mayor parte de la regalía la genera el sector privado. Sabemos que es un tema político muy complicado, pero lastimosamente si el precio sigue bajando y no hay inversiones en el sector minero, la producción y productividad va a seguir cayendo. Entonces, eso no es sostenible si no comenzamos con una política minera, que en este momento sí hay muchas posibilidades, hay muchos países que necesitan invertir. En el tema de hidrocarburos, si garantizamos ya el convenio que esperemos hasta fines de marzo se va a firmar con Brasil, ya estabilizando por unos dos o tres años más, porque el concepto ya se acabó de 30 años de una firma de un programa de gas el largo plazo ahora va a estar en tres años, ya no depende del petróleo, entonces, esas condiciones se las está analizando y por el momento se está garantizando los mercados de Brasil y Argentina y creemos nosotros de que con un buen programa de exploración y explotación, porque acuérdense que en 14 años solo, solo se puso a producir Incahuasi, que eso viene desde el 2002, en la anterior gestión no, no hemos tenido ningún pozo nuevo que esté produciendo más. Y lo que hay que hacer claramente con con los nuevos actores políticos, es cambiar la matriz, la economía del conocimiento. Cuando en este momento usted se da cuenta que tres empresas, Google, Apple y Amazon, tienen el Producto Interno Bruto de 70, 75 países, bueno, algo raro está pasando en el mundo en economía. Y nosotros no podemos estar mirando con el espejito retrovisor que hice hace 500 años cómo llegaron. Creo que hay que mirar para adelante. Y cuando uno ve a los jóvenes con todas estas empresas, startups, que la verdad, ellos venden talento. ya Y no los va a sentar, pues, de como dice la norma, de 8 a 4 de la tarde, porque es otra forma de pensar. Alguna vez yo decía, son muchachos que venden talento, no venden tiempo. Los que venden talento pueden solucionar en media hora, cinco minutos o lo que… a él el tiempo que requiera y hay otros que venden tiempo, por eso se levantaban a las 5 de la mañana a hacer, a hacer reuniones de gabinete, y mire cómo está el país, entonces, los que esa es la diferencia entre vender tiempo y vender talento, entonces, lo que tenemos que hacer aquí es aprovechar, es aprovechar el talento de los jóvenes, o sea, usted ve a los jóvenes, yo me acuerdo y les doy un, un ejemplo en la casa, un día llegué a la casa, papito, ¿qué es el PIB? Espérame un ratito, ahorita salgo. Fui, a, fui ahí al cuarto, volví. A ver, hijita, ¿te explico? No, ya lo encontré en internet. Esa es la velocidad con que se manejan los jóvenes. Entonces, creo que hay muchas oportunidades, ya se han hecho algunas reuniones y ya se está pensando en embajadores tecnológicos para poder comenzar a tener a nivel internacional la inserción de lo que necesita Bolivia. No podemos seguir encerrados. Entonces, por ejemplo, Tarija tiene un potencial en vinos, puede tener hasta más ingresos de, de, del gas que por el tema de los vinos y se hace un buen trabajo. Pero para eso también el gobierno tiene que ir apoyando este tipo de políticas y lo que creemos nosotros que en el tema de reducción de los déficits, hay que nomás trabajar en un poco reestructuración de parte de la deuda, tanto interna como externa, pero creo que mejorando las condiciones de inversión que se puede hacer en el tema de los proyectos, creemos nosotros que se puede ir recuperando poco a poco y equilibrando el tema de las, de las cuentas nacionales. Necesitamos mucha voluntad política, necesitamos que los políticos se den cuenta del problema. 14 años de bonanza, hemos perdido realmente una oportunidad para el país, hemos podido estar mucho mejor de lo que estamos. Sin embargo, la obsecuencia con un líder caprichoso y que de la economía no tenía nada y un ministro que hacía lo que le decía el líder sin ninguna capacidad de decisión, lógicamente perdió el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas toda la potestad que tenía de orientación de lo que debieron ser también las inversiones y politizado el Ministerio de Planificación, se perdió todo lo que era la institucionalidad de la Hacienda Pública, que había hasta antes del 2005, donde se manejaba muchos seis veces menos recursos, pero como ustedes pueden ver, había crecimiento y había estabilidad. Gracias, Ministro. La realidad es que constatamos en esa disminución de la renta de hidrocarburos y un estancamiento en las recaudaciones por impuestos nacionales, eh, ministro, ¿cuál va a ser el efecto para el nivel subnacional? Ya hablamos de unos datos de dependencia atroz, en cuanto al tema de la coparticipación y el IDH es enorme, más de 220 municipios dependen gravitantemente de ello. Por lo tanto, ¿cuál va a ser ese efecto ahora a las puertas de lo que va a venir unas elecciones subnacionales? A ver, aquí ha habido también un manejo irresponsable del gobierno empezó a generar fideicomisos por todo lado y ha sobreendeudado encima, aparte de la bajada de ingresos, ha sobreendeudado a los municipios, también a las, a, a las gobernaciones y lo que se requiere aquí es un pacto fiscal. Saber con qué se cuenta, cuáles son las competencias que se debe asumir y comenzar a ver nuevas fuentes de ingreso y la flexibilización para que los gobiernos subnacionales y municipios puedan tomar también algunas medidas de política tributaria. Entonces, dependiendo del potencial productivo de cada departamento, de cada municipio, creo que ahí hay que hacer un trabajo dentro de lo que se había visto en el pacto fiscal, determinar nuevas fuentes de financiamiento, y yo creo que aquí hay que ser muy claro ya no cuadra que 30% pague impuesto y el 70% y el 100% de mande demande servicios. Por ejemplo, en el pacto fiscal, cuando estábamos en el pacto fiscal, yo propuse que se cobre dos bolivianos por libra de coca consumida, un ICE, porque resulta que un día me invitaron a una comparsa de Santa Cruz, cruceñazos, como toda a dar una charla y comenzaron con su bolsita cada uno. Y entonces, al final le dije, parece que estoy en Yapacaní, aquí me siento me siento en provincia. Entonces, creo que hay lugares, pero para eso ustedes, yo lo estoy diciendo porque como les digo, no estoy en el plano político, pero si el político no comienza a ver la realidad económica, y esto me lo han dicho en todo lado con personas que conoce, si no hay una gestión económica eficiente, la gestión política termina cayéndose. Así que yo creo que un pacto fiscal con seriedad, se había hecho un buen trabajo, habían alternativas, se propuso la agencia, la creación de agencias tributarias que permita ayudarle a los municipios a mejorar el tema de captaciones, hay otro tipo de impuestos medioambientales. Yo creo que ahí hay que ver y buscar alternativas que creo que dentro de un pacto fiscal se lo puede conseguir. Bueno, vamos a unir dos preguntas para el cierre, agradeciéndole la, la paciencia al ministro. La primera sobre el tema de este proceso de concertación con los actores políticos. Ya lo dijo y creo que coincidimos muchos, basta de maquillajes, basta de discursos sin tener el dato frío, cabal, real de lo que pasa en el país. Considera que en este proceso de tomadores de decisión para definir eh, políticas, podríamos, a través de este gobierno de transición, sentar a los actores políticos para definir ciertas políticas de Estado que permitieran resguardar la estabilidad económica futuro, que podrá estar presto ese escenario para ese tipo de diálogo adelante. Y además le teníamos una pregunta de curiosidad. Ministro, si usted le hubiera tocado el periodo de la bonanza que tuvo el anterior gobierno, ¿qué hubiera hecho diferente? Primero, si hubiera sabido que iba a llegar a este cargo, no le hubiera dado tan duro 10 años. A ver, eh, yo creo que lo que tenemos que tener claro, y los políticos tienen que tener claro, es que tenemos un barrio con problemas: Argentina. El único que en este momento ha controlado la situación, digamos, es el tema de Brasil, pero tenemos Ecuador, tenemos Venezuela, Chile, como usted decía, que de subida de un 4% del, del metro a estar cambiando su constitución, es que algo está sucediendo. Las demandas sociales están sobrepasando la capacidad de los estados. Entonces, esto amerita realmente una, un análisis profundo de la parte política, y de toda la sociedad civil, porque hay demandas, por ejemplo, que vienen muchas veces, hay un proyecto que no es nada rentable y cuando le preguntaron a un ministro del régimen anterior, este ¿y por qué? No, porque ellos lo pedían, que lo haga con su plata, si no es rentable, o sea pero yo creo que hay que comenzar a tomar en serio el entorno en el que estamos viviendo, es un mundo muy competitivo, no podemos nosotros estar improvisando peor en políticas de Estado y creo que a partir de aquí hay que ver sector por sector y no aferrarse a ideas que vienen de antes. El tema, por ejemplo, de materias primas, precios altos, ya no va a volver. Entonces, hay que dejarlo claramente sentado. Entonces, si se está perdiendo dinero, lógicamente hay que ver cómo se va a pagar ese desarrollo o esa empresa o ese subsidio. Creo que aquí están abiertas las puertas, la instrucción de la presidenta Yanine Áñez es lo que estamos haciendo, estamos presentando las cifras con, yo diría, transparentando las cifras, pero pensando también en que hay soluciones. En este momento hay perspectivas con Brasil en el tema de gas, hay con Argentina, seguramente en algún momento nos tendremos que sentar, pero hay que ir soltándose de lo que es esa parte de lo que es materia prima. Y aquí lo que hay que comenzar a ver es despolitizar el tema y esas políticas de Estado, que puede ser cinco, seis, de manejarlos en el mediano plazo y poderlas, presentar a los políticos sin afán de crear conflicto de ningún tipo, sino buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo. Hay las facilidades tenemos el entorno como para poderlos hacer, hay los mercados y creo que ahí es donde tenemos que apuntar a ver qué sectores son más eficientes para ir disminuyendo déficit y sobre todo garantizar el tema de exportaciones. Y aquí está Gonzalo Chávez, que una de las cosas que enseña siempre, yo no conozco ningún país que se desarrolle con la demanda interna, si uno no exporta, como dijo el doctor Paz, si no exportamos, nos morimos. ¿ah? Entonces, creo que aquí el tema de fondo es cambiar el chip, que nos dejemos de pensar que tiene que ser el Estado el que tiene que solucionar. Aquí hay que dar gracias también, al sector privado ha, ha cumplido con, con su papel, con todas las presiones que haya podido haber, el sistema financiero es sólido. En el tema de reservas internacionales estamos con el 17% del Producto Interno Bruto, con lo cual es una reserva que nos da un chances de ir tomando medidas. Por lo tanto, creo que están dadas las condiciones, se han frenado los deterioros que, que se venían dando por la desconfianza y creo, eh, don Juan Carlos, que este tipo de diálogos puede disminuir la presión que tuvimos antes de octubre, porque la incertidumbre política es la peor que le podemos dar al país y este tipo de diálogos son los que tenemos que comenzar a manejar para darle certidumbre y que los políticos den certidumbre de que los próximos cinco años van a seguir siendo de estabilidad y de crecimiento.